Hola, qué tal queridos amigos, cordial saludo, bienvenidos a este espacio de lección de oración con la Palabra de Dios. Recuerden, en este mes de septiembre, eh, la cercanía es pues más que nunca a la Palabra de Dios, leer la Palabra de Dios. Este ejercicio de lectio divina que hacemos cada ocho días los miércoles, preparando la liturgia dominical, les quiero precisamente ayudarnos a eso, a que cojamos cariño a la Palabra, a que nos dispongamos para la liturgia dominical que preparemos los textos los vayamos meditando y orando a lo largo de todos estos días recuerden la pildorita bíblica que estamos todos los días compartiendo a través de nuestras redes sociales Padre Víctor Ordóñez y también pues la pildorita de fe todos los días la palabra diaria. son herramientas y formas que tenemos para pues, acercarnos a la palabra de Dios bueno mis queridos hermanos domingo 26 del tiempo ordinario eh, vamos a exponernos para pues acercarnos a la palabra biblia en mano por favor y vamos a iniciar nuestra lección de vida. primer momento la, la lectura Bueno, mis queridos hermanos, este domingo entonces vamos a meditar San Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Vamos a escuchar la palabra. Si, si tienen la Biblia, síganla, pues síganla lectura. Escuchemos muy atentos. Dirigiéndose a los fariseos les dijo esta parábola, Había una vez un hombre rico que se vestía con gran lujo y elegancia y diariamente daba espléndidos banquetes. Había un pobre que se llamaba Lázaro, que se la pasaba tendido delante de la puerta del rico, cubierto de llagas deseando comer, eh, calmar el hambre con lo que caía a la mesa del río y hasta los perros se acercaban a la mesa de las llaves sucedió pues que murió el pobre y los ángeles lo llevaron a disfrutar de la compañía de Abraham también el rico murió y le hicieron sus funerales y cuando llegó al infierno en medio de los tormentos levantó la vista y divisó desde lejos a Abraham y a Lázaro en su compañía entonces gritó, Pare ¡Vale Abraham ten compasión de mí, manda a Lázaro que no que aunque sea la punta del dedo en agua y venga a refrescarme la lengua, porque sufro horriblemente en estas llamas. Abraham le contestó, y dijo, recuerda que tuviste los bienes en vida, cuando Lázaro sobre tuvo males, ahora él tiene aquí felicidad y tú tienes tormentos. Además nos separa un abismo tan grande que aunque quisiéramos, sería imposible pasar de una parte a otra. El rico insiste, ay padre, te ruego por lo menos que lo mandes a la casa de mi padre, para que no vengan a parar aquí mis cinco hermanos, a este lugar de tormentos. Abraham le respondió, ya tienen a Moisés, a los profetas, que hagan caso. Pero el rico insistió, ay no, padre Abraham, si un muerto resucita y se les presenta, seguro que se arrepiente. Abraham le contestó, si no le hacen caso a Moisés y los profetas, no se van a convencer aunque resucite un muerto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, hemos escuchado la palabra este domingo, la río Seguimos en el capítulo 16. Domingo pasado leímos la primera parte del capítulo, ahora la segunda parte, esta parábola de Lázaro y el rico Epulón. El Señor está insistiendo todavía en el tema de los bienes. Hemos venido varios domingos insistiendo en este tema, la palabra, el adecuado uso de los bienes y la lógica de los bienes. Eh, vamos a retomar la primera lectura que nos ayuda a aterrizar esta palabra hemos dicho que la, la primera lectura del Evangelio están muy tomados de la mano, muy entrelazados. La primera lectura es del profeta Mose en el capítulo 6. Hay de los que llevan una vida fácil en Sion y de los que ponen su confianza en el monte de Samaria. Se acuestan en divanes adornados con marfil, se la pasan descansando en la cama, banqueteando con cordero y con terneras cordiales establo. Se divierten con música de arpas compitiendo con David. Se inventan instrumentos musicales, beben vino en grandes copas y usan los mejores perfumes. Pero nada les importa la ruina de los tribus de José. Por ellos serán ellos los primeros en ir al destierro. Se acabaron el ocio y las orgías. Palabra de Dios. Bueno, queridos hermanos. Entonces, eh, está, el profeta Amón nos aterriza. Nos pone en concreto el Evangelio. Casi que de alguna forma el profeta está... Comentándonos lo mismo que hemos escuchado en la parábola de Lázaro y el rico Pulón. Hay de aquellos que ponen confianza en las cosas materiales, se acuestan en divanes adornados con la Habla de los lujos el profeta. Y hay de aquellos que pasaron necesidad. Estos que vivieron en lujos, desenfrenados, irán, serán los primeros en ir al vestir. Fuerte, queridos hermanos, esta palabra. Fuertísima. Vamos a la segunda lectura. Normalmente la segunda lectura es la vivencia de esa palabra. San Pablo, la carta de San Pablo a Timoteo capítulo 6. Pon cuidado esta, este aterrizaje que nos hace esta parte este, de la de San Pablo. Cómo nos lleva a vivenciar. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Esfuérzate hombre de Dios en la honradez, la piedad, la fe, el amor, la fortaleza y la mansedumbre afronta dignamente el combate de la fe hasta obtener la vida eterna porque a esta vida te llamó Dios y porque ella hiciste delante, muchos, delante de muchos testigos la noble profesión de tu fe delante de Dios que concede a todos la vida y de Cristo Jesús que rindió a todos rindió el supremo testimonio bajo el poder de Poncio Plato te ordeno que cumplas tu misión limpia y cabalmente hasta que nuestro Señor Jesucristo aparezca en su gloria porque así nos lo hará ver algún día. El Dios bienaventurado, el soberano, el rey de reyes, el Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, que vive en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él el honor el imperio para siempre. Oh, ¡Qué hermosas estas palabras de San Pablo! ¿Cómo nos está invitando a vivir en Anselmo, en la tranquilidad? Leíamos y hemos escuchado en domingos anteriores el Señor nos invita a encontrar la lógica de los bienes. Es, no se trata de banquetear, de divanes adornados con una vida, pasar una, en buena y vida y relajado. La buena vida es la vida eterna, la vida en gracia de Dios, la vida en amistad con Dios, tener la conciencia tranquila. Esa es la buena vida. Muchos se han confundido con el desenfreno y el desbogue en las cosas materiales y en los placeres. La buena vida es estar en la gracia de Dios, en la amistad con Dios. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a echarle una meditación personal, una lectura personal al texto, cada uno con su Biblia en mano. A ver, Lucas 16, 19, 31, es el Evangelio que estamos meditando. Cada uno, hágale una leída. El Evangelio habla dos personajes, Lázaro y... Del rico, ahí están. Uno, Lázaro, pobre en la puerta de la casa de Epulón. De, de y Epulón, el vestido, todo elegante, comida, trago, fiestas. Son los dos personajes. Los dos mueren, es algo común. Con una diferencia: uno va a la gloria y otro va a, a la pena. Y viene ese diálogo final de Lázaro, de Epulón con. El Padre Abraham, clamando Y hay una conclusión que el Padre Abraham aquí en este texto nos indica. ¿Cuál es el camino? La hoja de ruta. La hoja de ruta nos la plantean eh, Moisés y los profetas. Ellos nos marcan la hoja de ruta. Aquí eso está recordándonos que el camino ya no lo marcamos. En la transfiguración vamos a volver otra vez a ver a Moisés y a los profetas al lado de Jesús. El Señor no ha venido a cambiar ni a abolir, ha venido a darle plenitud, ha venido a darle lógica, ha venido a darle sentido. No ha, no ha venido a quitar ni a cambiar. Vamos al segundo paso, la meditación. ¿Qué me dice Dios? Escucha esta palabra Esta palabra de Dios Que realmente Hace eco en mi vida ¿Cuál es la lógica de mi vida? Recuerdo hace algunos años La pregunta que me hacía Alguien que yo aprecio mucho Después de una jornada Pastoral intensa, llevo a casa, cansado, una situación y me pregunta a esa persona que valoro mucho, que quiero mucho, ¿para qué se ordenó? Creo que, que vuelvo a escuchar en esta palabra, esa pregunta: ¿para qué? La vida, la vida no es tan encontrarle, darle ese. La rienda suelta a todas las pasiones, queridos hermanos. Normalmente después de él, la rienda suelta a todas las pasiones, solo viene la tristeza, la amargura, la frustración. Señor, tú me invitas a gastarme lo que tengo que gastar, a buscarte a ti. ¿A qué te invito hoy la palabra? Vamos al tercer momento de este, este ejercicio, el éxito y meditación de la Palabra. ¿Qué le digo yo a eso? ¿Qué sale de nuestros labios después de escuchar esta Palabra tan estricta, con estas claves de lectura, la lógica? Señor, yo quiero decirte gracias. Gracias porque en tu amor inmenso y generoso Me campaneas, me alertas A veces A veces te doy rienda suerte Y tú me invitas a, a que encuentre el sentido ¿Por qué hago las cosas? ¿Para qué hago las cosas? Señor gracias por recordarme que es tu amor Gracias por recordarme que es por, por ti para ti. Solo en ti el cansancio, el agobio, solo en ti, para las cosas materiales, para el desempleo tiempo sobre y ahora una eternidad y Gracias, Señor, por recordarme para que hago las cosas. ¿Qué le dices tú a Dios? Vamos al cuarto paso, mis queridos hermanos, de nuestra lección. Quiero invitarlos aquí en este, a meditar el salmo. El Señor mantiene su fidelidad perfectamente. Él hace justicia a los suprimidos. Él da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos, Él abre los ojos al cielo, Él endereza a los que ya se doblan, Él ama a los justos, Él guarda a los peregrinos. Quinto paso, acción. ¿Cómo podríamos vivenciar esta palabra? cuál es la lógica de mis bienes, de mi saber, cuál es la lógica. Quisiera invitarlos para que durante estos días hagamos el examen de conciencia, en qué me estoy enfocando en la vida, mire que va pasando el tiempo, va pasando los años y uno a veces como que se desenfoca en, en qué me estoy gastando el tiempo, la plata, la salud, me la paso banqueteando. A veces como en otro planeta, enredado en tantas cosas y olvido lo esencial y lo fundamental. Hagamos un examen de este día, una revisión de vida. Frente a todo esto que me pide Dios, ¿yo que estoy haciendo? Y vamos a aterrizar en un pequeño compromiso, vamos a hacer cada uno. Vamos un momentico, ¿no? un par de segundos a pensar en eso, en esa invitación que nos hace Dios hoy. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que afinar? Mi Dios y mi Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los suya de los hijos. Dios los bendiga los guarde y los pendeja. Un abrazo para todos, queridos amigos.